Hola, ¿qué tal? Ranita del canal, aquí estamos un video para ustedes. Hoy somos pingüinos y estamos con Rabito y mi hola Papus. Hola, hola ¿cómo estás? Somos hombre. pingüinos. Sí, nos hemos convertido en pingüinos, bro. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque vamos ¿Por qué, a hacer por qué, los... Por qué? Porque vamos a hacer los requisitos de, de la Antártida, loco. Let's vamos. go, mi padre. Yeah. No me esa idea. Claro. ¿Cómo lo, hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo gobernamos? Bro, bro, bro. Tenemos una misión. Y ese que con el dinero que tenemos tenemos que comprar una ¿Bien? isla. Y luego empezar a, a una empresa, ¿sabes? En plan, mejorarla ¡Uh! Seremos a... nuestros propios jefes, ¿no? Claro, bro y, y bueno, tenemos que mejorarla Y así convertirnos en los reyes de la Antártida que les parece si compramos de una vez? ¡Yo me isla? apunto, loco! ¡Yo me apunto! Pues, ¡Sí, sí, sí, sí! Pero, Capri, es, es, esto es el Pacífico Claro, o sea, aquí está calientito Pero ya, ya vamos a ir a nuestra isla Donde vamos a estar a nuestro clima Y bueno, pues nada, vamos a comprar la isla Y empezamos ¡Ok, chicos! ¡Ya tenemos nuestra isla! Ahora sí tenemos que conseguir todo lo necesario para ser los mejores pingüinos de este planeta. ¡Fotos! ¡Tenemos sí, unos te pingüinos emprendedores! Claro. ¡Sí! Ahora sí, papu. Eh. ¡Ey! Ping, ¡Pingüino rabito! Qué, ¡Qué bonito te ves, eh! ¡Gracias, gracias, pingüino! ¡Qué bien! también, pingüina Emi! ¡Pingüina Emi, cómo estás! Estoy bien, estoy bien pingüina Oigan, ságanse de mi isla, está muy chiquita para no, ustedes Ta es muy de los tres, es de los tres, los tres los compramos es... Y los tres tenemos que construir las cosas, así que tenemos que ir que que Ahí, mira, mira, mira, oh, ya tenemos suelito, y aquí, mira, mira, mira Organizando Uy, la, la. que, oh, organizando listo. que, yo me voy a mimir no. No te ves a mimir, sucia. Levántate, ayúdame a pescar por lo menos, eh. Mira, mira, mira, yo te levántese a Pégale, pégale. No puedo. La, la, la. Uy, mira, Estoy mira, bien. mira. Hago flexiones, papu. Mira. Uh, uno, no está mamadísimo. Claro, claro. Yo te doy un abrazo? Un abrazo. ¿Qué, qué tan abra, mamadísimo abra. estás? A ver, guantazo, guantazo. Ay, toma, me caí. Bueno, papus, eh, tenemos que, tenemos que mejorar esto, bro. Vayan ustedes a pescar mientras yo voy con. Mientras ustedes me dan el dinero, pues yo voy mejorando. Ah, me bueno, está bueno, voy a pescar, heces, voy a pescar. Buenas Ok, ok, me... eso me parece bien. Trabajando los dos, míralos, míralos, qué bonito. <susurra> Acá hay un remolinote, loco. Me voy a meter. ¡Uh -huh! No, no, no te metas me ahí, me que me te chupas. Pero, me bro, me te me va me a chupar eso. Me Emi, salte. Salte. Bueno, tengo muchos peces. Hay que, hay que pescar a la Emi luego. Bro, tenemos trabajadores, bro. Tenemos trabajadores. Pino. ¡Esclavos! Eso esclavos. me gusta. ¿Cómo oh. que esclavos? Uh, oh, mira, tengo claro, un sombrerito ¿Cómo Me colocó el sombrerito, a ver. mira tengo, tengo un sombrerito como el de rabito, eh. Ahora soy pescador. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres un pescador? Mi banana, pero te falta el level como pescador. Yo soy Ay. un pescador profesional. Bro, estás un poquitico, gordo, que hasta me tiraste, es asqueroso ¡Déjenme <risa> es que gritar, déjenme <risa> gritar, que me espantan los peces! ¡Ay, oh, está bueno! Mira, yo juro por aquí, mira ¡Expansión! ¡A son máquina y avionetas! Bro, yo pensaba que veíamos en, en el enártico y no había nada Pero mira, tenemos conocimiento de avionetas y todo ¿Qué es esto? ¡Oh, esto la <risa> máquina! A ver... Oh, tenemos que conseguir las piezas para, para poder arreglar la avioneta e irnos. Guau, qué épico, qué épico. Mira, acá hay una pieza, acá hay una pieza. ¡Hola, loco! ¡Pola, hola, hola! hola. Vale, ya, ya tengo una, ya tengo una, nos faltan. Bueno, todas nos faltan nueve, bro. ¿Cuántas faltan? ¡Capi, puedo dejar de pescar! Ay, ¡Ya está, no quiero! Está bien, no pesque. Igual ya tenemos trabajadores. Uy. Tú solamente ¡Ah! cárgate, mejor a la isla y ya está, ¿vale? Bro, no puedo dejar de pescar, entré en un ciclo. Bro, no puede ser. No puedo, no puedo dejar de pescar. ¡Emi! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero salte! ¡Salte! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Cómo Me atasqué. No Me atasqué. Okay. ok, vas a ser pescadora uh. para toda tu vida. ¡No! No, no quiero que favor ayuda. <risa> no puede ser. Mira, papu, mira, yo tengo árboles y tengo otro trabajador más. Y creo que lo puedo mejorar, eh. Ay, mira, los puedo personalizar. Lo voy a poner rosita, ¿no? Rosita. Uh, rosita, ¿eh? ¿Qué otra la chica? esclava claro. más. Mira, los puedo mejorar. Puedo mejorar los pescadores y el leñador. Y yo también me puedo mejorar un poco. ¿También? Lo que yo voy a hacer un leñador ahora, mira, pero tengo uh. una hacha. No, Diga, también, mi mira, hacha. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, Oh, loco, eso selemos, no selemos. da dinero, loco Pero las talas están mal, ¿eh? Yo creo que las talas están mal ¿Por qué? ¿Qué dices? No, a, a talar, vamos a talar. Bro, bro, acaba con el nuestro aire, bro Pero bueno, voy a continuar aquí Mejorando esta isla de acá, mira Acá tengo otra isla más Y le voy a poner hierba, arbustos Mira, mira, mira ¿Y esto qué es? Una pista de patinaje, bro ¿Qué? Wow, ¡Qué bonito! ¡Vamos, vamos a ver! Voy a vamos. a... Entrada, hombre de nieve, bro. No manches, vamos a tener visitantes. Hey, ¿Cuántas mozas tienes? Mira, aquí apareció otra. Bro, pero ¿qué, ¿Qué? dices? Sí, esa, esa es tu tu, tu, ping, tu pingüina colona. La pingüina. Uy, oh, ver, uy, la uy, pingüilola, la pingüilola, bro. La pingüilola <risa> Emi, bro. No, no, no descanses Ven a trabajar, no descanses Estoy cansada, no quiero trabajar no Yo es, ya esa, todo esto Esta gente que no trabaja Por lo menos ayúdame a, a cosechar leña Eh, no, a mí ¿Por qué no? Mira, mira, mira Ya estoy creando aquí otro No mache, bro, vamos a traer bastantes Personas aquí Oh, oh, oh sí Vamos a crear una ciudad entera de pingüinos Pero, y tenemos los reyes Pero, Emi, que esa es a la estatua del pingüino rey ¿Qué haces? Pues estoy grande. aquí por, porque yo soy la pingüina la reina No, tú no eres ni pingüina ni reina Bueno, sí, pingüina sí, pero reina no Ese es, sí. ese es el puesto del pingüino rey Ah, ah bueno, ¿sí? ¿Es, es que soy yo Es idéntico, sí. ¿no? Yo les dije, yo les dije, ah, bueno. soy yo Soy okay. yo Vale, <risa> ahorita me siento un poco confundido, pero bueno A ver, vamos a mejorar un poquitico más esto Y guau, bro O sea, yo creo que vamos a acabar A lo, lo antes posible, ¿eh? O sea, antes de que me imaginaba Sí, sí, sí Y yo me voy a poner a deforestar toda la isla Nos vamos a quedar sin árboles uh, Dale, dale, dale Miren, chicos, por aquí estoy creando también algo Algo nuevo, innovador Mira, mira, venga, venga, mira, aún. Mira, mira un Uy, a mí, vamos a, mira, a ver. Mira, y esto es una mesa de servicio. Aquí podemos Vender, ¡Oh, ¡Claro! Pues aquí a lo a los Naruto, oh. ¿sabes? O sea, hola, hola, hola sí, quiero un tazón de ramen oh, ahí está, Gracias. Ahí está. Ulala. Uh, ok, papu, Qué mira, rico. mira. Te, te, ya contraté un chef. Creo que es tu hermano, eh. Está enojado. Es tu hermano Bro, ¿por qué estás enojado? Bro, bro es, que está. le es que le pagamos muy poquito Porque ustedes, ¿qué hacen aquí? Tienen que trabajar Yo... Le estoy ayudando, mira Está que... con Pero... el hacha Con el hacha corto los fideos Pero que soy el único que está trabajando Tú no estás haciendo nada Y Rabito, ¿dónde estás? Uh, Ahí está. Aquí Trabaja, ah, hola. trabaja, mi hijo, trabaja yo no hago eso, me, me voy a talar, bueno, me voy a talar, me voy a talar. Vale, vale, ojito, otra tienda, bro. Esta tienda va a ser también innovadora, ya verás, ya verás tienda vale. está cerrada! A ver, por el momento está cerrada, obviamente, porque pues no, no tenemos contratado a ¿no? nadie. Ya soy más que millonario y a estos sucios ya no le voy a pagar más. Así que voy a comprar una lancha rápida y lo mejor... De todo, una lancha de lujo para mí Solito, papi Claro Mira hasta nosotros, vámonos en tu lancha de lujo Para mí solito Míralo, Para mí, mira. para mí ey, Adiós. Ey, bájate. Adiós Bájate Adiós. Bájate para